Bueno, cambiamos de tema y hablamos de la ciudadanía española. Muchos se preguntarán porque obviamente que la noticia sigue siendo frecuente y es que muchas personas están averiguando tanto por la ciudadanía italiana, mayoritariamente, pero también ahora por la ciudadanía española, ¿no? Y se conocen o se saben de nuevas información y actualizaciones que se están dando para poder conseguirla, ya seas hijo como es mucho más fácil y práctico, pero también nietos, que pronto estará en vigencia justamente la ciudadanía para los nietos. ¿Cuáles son los, dat los datos? Estuvimos hablando con el cónsul de España aquí en Cuyo, Ramón Blecaucasas, eh, que esto nos decía con respecto a las novedades que se vienen en torno a poder obtener la ciudadanía española. Y próximamente va a ser publicada por el boletín oficial, con lo cual ya entra en vigor y... Eh, ...va a ser desarrollada por un reglamento... ...que el Ministerio de Justicia está preparando en estos momentos... ...pero básicamente es muy semejante... ...a lo que ya fue la famosa ley de nietos del 2007... ...que básicamente lo que permite es recuperar la nacionalidad... a ...aquellos que la hayan perdido... ...por haberse roto eh, la continuidad entre eh, padres e hijos... ...según la legislación española... si sí el eh, menor, al cumplir los 18, entre los 18 y los 21 años, no expresa su voluntad de conservar la nacionalidad, esa se pierde, que es lo que pasó en, en muchos casos, eh, hijos descendientes de españoles que no conservaron su nacionalidad y, por tanto, no la pudieron transmitir luego a sus hijos. Y lo que hacemos es recuperar, justamente, ...el vínculo a través de los abuelos. ¿Crecen las consultas para ir a trabajar, para ir a estudiar a su país? Sí, hay, hay muchas consultas, hay, sobre todo eh, relacionadas con la nacionalidad... ...pero también con los visados de trabajo y residencia... ...que también ofrecen diferentes supuestos... ...a aquellos que no eh, pueden tener acceso a la, a la ciudadanía. Tenemos también un incremento de casos de visados de trabajo, de trabajadores altamente cualificados. ¿Y, ¿Y cómo tienen que realizar el trámite para estar legalmente allí en España y poder trabajar y estudiar el que quiera? Bueno, lo que necesitan es eh, ya sea contar con un eh, contrato de trabajo o en el caso de las residencias no lucrativas, tener eh, unos ingresos que le permiten, eh, digamos, mantenerse e instalarse en España. Bueno, ahí está, ¿no? Y él justamente el cónsul decía que están creciendo las consultas para poder obtener o para poder tener saber cuáles son los beneficios, ¿no? para obtener la ciudadanía española. Y en Sudamérica, por ejemplo, los argentinos son los que encabezan la lista de los que emigran a España. Y tenemos datos también para compartir con ustedes que eh, son datos arrojados del Instituto de Estadística español que habla de cuántos argentinos o cuánto es el porcentaje en este caso, pero cuántos argentinos emigraron a España entre 2020 y 20 en entre en esos dos años, la migración creció 65,8%. ¿De cuántas personas estamos hablando? Vamos directamente a compartir la otra información. En 2020, que bueno, obviamente, año de pandemia también, que esto se, se retrajo y mucho, pero asimismo, viajaron 19.857 argentinos o argentinas. Y en 2021... Aumentó a 32.933 argentinos o argentinas, que ¿qué es lo que también se dice, que por allí puede subestimar al dato real. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos o argentinas que tienen ya el pasaporte europeo, ya sea eh, español o mayoritariamente el italiano. Entonces esas bueno, obviamente no entran en este registro. O aquellos argentinos o argentinas que deciden emigrar, ¿sí?, que decían migrar, perdón, a España y justamente lo hacen de una manera irregular, que se van de vacaciones o se van como turistas, pero no regresan nunca más y al estar de una situación irregular, obviamente no entran en ningún registro. Es decir que puede ser mucho más aún. Y si lo comparamos con Latinoamérica, ¿cuáles son los países que más migran a España? Bueno, Argentina estaría en el segundo lugar. Colombia, 42.667 personas eh, viajaron entre 2020 y 2021 también, según los datos arrojados por la... Eh, la estadística, la investigación estadística justamente de España y el segundo lugar para Argentina 32.933 y obviamente, acá estamos viendo, porque esto también es otro dato que arrojó, que en distintas ciudades o pueblos españoles ya los argentinos superan a los venezolanos. Y acá también se ve, porque queda en tercer lugar, que entre 2020 y 2021, 27.875 venezolanos también migraron. Bueno, ahí está. Este es el lugar y la cantidad de argentinos que a diario viajan y migran hacia España. Hacemos una pausa. No se vayan, Charly.